Dios, por Dios, a ver, soy, soy, traigo, traigo la Comisión de Finanzas dentro del gobierno, dentro del, dentro del, del eh, Congreso del Estado, con todo un programa eh, que busque tener mayores recursos eh, para, para, para el Estado. Yo creo que tenemos que tomar con seriedad el. el, el el tema de lo que la ciudad necesita, lo que los organismos necesitan y lo que el Estado necesita y, y, y salirnos un poquito de la de la grilla. Hoy no estamos en los tiempos del Priato donde así se veían las cosas, hoy estamos en los vientos de cambio y es totalmente diferente a cómo funcionaba. A, no funcionaba pero bajo ninguna circunstancia, acabo de estar en la Ciudad de México dándole un impulso a, a, a, lo que, a lo que traemos, entonces está lejos de estar acorde a la realidad. Pero si la gente que no tiene que hacer y se dedica a vivir... A, a vivir del chisme lo quiere ver de esa forma pues adelante yo feliz con que hablen bien o mal de mí siempre estoy en el en el en el en, el, en, en la nota y eso hace que los ciudadanos me sigan me sigan teniendo presente entonces si los que no tienen nada que hacer lo quieren ver de esa forma adelante que lo sigan viendo de la misma forma